Los nuevos medios son los que nacen en Internet naturalmente y hay más y más cada día de esas nuevas voces por toda América Latina, España y muchos otros países. La razón que tenemos tantos nuevos medios es el Internet, porque el Internet cambia todo en términos del costo y dificultad de lanzar un nuevo medio. Hoy en día es más fácil, más barato y a veces más seguro en algunos países lanzar un nuevo medio digital que tratar de lanzar un nuevo periódico o televisión que cuesta millones. Hay tantos medios nuevos en español que adoro. Eh, rápido, chequeado en Argentina por ser... Un, periodista, un periodismo de alta calidad y un negocio bien balanceado. Ojo público en Perú, porque son tan buenas en usar la tecnología, investigadores y haciendo proyectos de bases de datos muy innovadores. Efecto cucuyo de Venezuela, porque están haciendo periodismo en un país donde es tan difícil hacerlo. Bueno, podría hablar de 20 más fácil, pero lo dejo con esos tres.